Digo que es hoy, porque ya mañana los miembros de la DGC van a comenzar a incautar vehículos. Mañana martes la DGC va a comenzar a incautar vehículos, todo aquel que no haya renovado su marbete. Y qué pena me da de que con una campaña que hizo la DGI, tan amplia sobre la renovación de Marbete y la misma DGC, muchas personas lo dejaron para la última hora. Eso es un abuso. Usted es un abusador porque yo estoy mil por mil de acuerdo de los dos mil pesos que van a poner de multa a partir del miércoles o a partir de mañana. O sea, que la renovación que costaba 1.500 pesos, usted va a pagar 3.500 pesos. Y eso está bien, porque hace meses, e incluso por aquí, la misma Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos está promocionando la renovación de Marbete. Hoy lunes, ustedes van a ver cómo están los bancos, cómo está la, la DGI, todo el mundo al mismo tiempo yendo a renovar sus Marbetes, dejándolo para última hora. O sea, que está bien, ojalá que no haga prórroga y que cobre no 2 mil, 5 mil pesos. ¿Qué es eso? ¿Quién? sabe ah, la información. Yo tengo aquí mi asesor. Eh, si, si, si, si lo extendieron, la DGC, la DGI, son eh, o, o, también irresponsables. Dice aquí que la DGI, ah, si sí, tengo la información aquí, eh, la DGI, este, eso no es así, no... Por eso que este país está como está. Oigan es lo que salta la DGI el día de hoy, que extiende el plazo al hasta el 31 de diciembre. Por eso que este país no respetamos las leyes. Eso no debe haber prórroga, eso es lo que debe haber, una multa. Ya di que, que, no, que el 31 de diciembre, usted, no, no, no, no. Un relajo la DGI. El, el, el, el director de la Dirección General de Impuestos Internos eh, eh, eh, eh, ha puesto uno de relajo. Porque ¿qué valor tiene yo renovar a tiempo? Sí, mire, ya hoy, ayer todavía estaba la información de que era el plazo era hasta hoy y que mañana martes la DGI, la DGC, iba a comenzar a incautar los vehículos que no hayan renovado su marveto. Pues sale la información ahora que la DGI dice que es hasta el 31 de diciembre. No, hombre, la DGI que se pueda comer me voy a quedar callado, me voy a quedar callado no quiero alterar, es más me voy para Estados Unidos que fue Imeca? repíteme que Imeca habla como que yo estoy atento a ella ¿eh? sí sí, Meca me habla por este por este, exacto, Imeca me habla por aquí como que yo estoy esperando que ella me hable ahí está, miren el aviso impuestos internos informa a todos los contribuyentes y ciudadanía que que ha extendido el plazo de renovación de malveta hasta el 31 de diciembre no, no, no. Oigan, atención país No le hagan caso a eso Porque el 2 de enero Van a decir que lo van a extender hasta el 6 No le hagan caso Renove cuando usted le dé la gana o Olvídese de eso Si son unos ratreros la DGI La DGI son unos ratreros para mí Y, y, y puedo hablarlo porque yo pago mis impuestos Me pueden investigar, me pueden voltear de arriba abajo Y yo pago mis impuestos que, que, el, el que no paga impuestos No puede hablar en contra de DGI Porque se le tiran al otro día yo pago mis impuestos, todos, de principio a fin. Es más, pago tanto impuesto que me quedo sin nada. Apenas para pagar la, la, la comida. Entonces a la DGI no le hagan caso. ¿Y qué pasó con el retorno aquí? Como que no lo escucho. No le hagan caso a la DGI. Renove cuando usted le dé su gana. Sí, porque dijeron que era el plazo hasta hoy. Y ay, que van a, Ahora está hasta el 31. Ahorita el 31 dice, no, que después de Reyes. No tiene sentido. Por eso, por eso la gente no hace la renovación a tiempo. Por eso. Por sencillamente eso. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que estamos en un proceso electoral y si aprieta cobrando 2 mil pesos de mora, entonces va a perder el voto. Simple. Eso no tiene otra traducción.